No, bajo mi suerte rompe mi alfarero moldea mi carácter y que en tu mano me convierto en una obra de arte tómame en tu mano que yo soy un simple barro como un jarrón rompe y hazme de nuevo y hazme de nuevo no importa lo difícil del proceso salir aprobado por tu fuego es lo que quiero En tu mano es lo primero De nuevo, hazme de nuevo Buenos días, hoy en esta mañana, viernes 14 de abril, siendo diez y 10 de la mañana, estamos en vivo ya con nuestro invitado exclusivo, Night Blaze, desde Panamá. Así que vamos a presentarle en esta hora de la mañana. Sobre todo, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Night Blaze, que nos va a presentar su EP Moldéame. ¿Qué tal, bendiciones. Night Bless? Bendiciones, bendiciones, buenos días, ¿cómo están? Acá mi hermanito, estamos en vivo ya por Facebook, por la radio y, eh, en verdad que muy buena la canción ¿eh? Gloria a Dios <risa> Muy buena la canción Bueno, la Inglés, presentanos ¿Qué este tema vienes a presentarnos hoy esta mañana en tu zona de entrevista en radio Renovado? Bueno, primero que nada, dale la gracia a Dios eh, estamos aquí porque él lo permitió, ¿verdad? Si él lo permitió, aquí estamos. Eh, este tema se titula Moldéame, el sexto tema de mi EP titulado Chequina, un EP que tiene canciones. Eh, cada cinco de cada mes eh, iba saliendo un tema y este fue el último. Eh, Moldéame, un tema de verdad, eh, que es mucha bendición. Eh, cuando canto este tema, eh, siempre le pedimos a Dios que moldee esa parte de nosotros que aún no están correctamente eh, preparadas para el camino de él, ¿verdad? Y siempre es bueno que él nos moldee, como decimos él rompe ese jarrón él rompe eso que hay en nosotros y él no arma como él quiere, él no arma él agarra ese jarrón, lo tira al piso, lo rompe y nos moldea a la forma que él quiere que nosotros seamos no como nosotros queremos amén sino como él quiere que nosotros que nosotros seamos para servirle a él verdad es difícil como escrito está en su palabra todo el que quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo bueno ese negarse es dejar que él molde nuestra vida amén que él sea ese alfarero y que nos vaya dando forma de ahí nace ese tema ese tema era un y con un hermano acá en Panamá eh, el y el poeta de Dios este, por asuntos personales de él no pudo venir en oh. el tema entonces quedé solo y bueno, y esto no se puede quedar ahí este es un tema de mucha bendición y la verdad salió moldéame y la verdad ha sido de gran bendición para muchas personas eh, como siempre trabajando la palabra de Dios encima de los instrumentales Amén, Naibles Oye, coméntame Naibles el eh, lugar donde fue grabado ese video y dónde fue bueno, si sí, es el lado oeste de Panamá, este Chame, el lugar se llama Alto del María, es un lugar muy hermoso, es como una montaña, arriba allá, en el, como decimos, en el pico de la montaña, de verdad que un clima muy sabroso. Eh, es, en ese lugar solamente yo había ido una sola vez, cuando yo sufrí mi accidente, que vine a los pies del Señor, un amigo me llevó hacia allá y quedé impactado, imagínate, ya eso fue hace como unos seis años y este video, desde que salió esta canción, yo le decía a mi esposa el lugar indicado para este video es allí, porque creo que ahí se transmite eso, creo que ahí uno siente ese, ese espíritu, la brisa el contacto con la naturaleza, creo que para sentir a Dios solamente tenemos que salir y ver a nuestro alrededor todas las maravillas que ha hecho y creo que la naturaleza es algo que, que nos conecta con Dios amén uno ve todo ese poder de Dios a través de la naturaleza y Está este lugar tan hermoso que mucha gente me ha preguntado: ¡Wow, varón! ¿Eso es donde? Eso se ve bonito, eso está hermoso. Y salió el video ahí y la verdad que ha sido de bendición. Sí, en verdad. A ver, ¿me permite para ver un pedacito el videoclip? Y ahí continuamos <risa> con entrevista. Vamos a ver. No? Que... Está poderoso la videoclip. Vamos a poner como aldea. Man. Oh, oh, oh, Señor oh, Señor oh, oh, oh, a mí oh, oh, oh, oh, oh, oh, <tose> <tose> Sí, el lugar. Sí, sí. Tremendo, <risa> tremendo, saludara. tremendo. Verde, alto, escalera blanca. Tremendo. ¿eh? ¿Y cuánto fue el tiempo que se demoraron en hacer esta producción, Naiblet? Bueno, la verdad, eh, me habla de este tema solo en específico. Moldeame. Sí. Este tema, la verdad, este tenía ya bastante rato. Como el mismo EP mío era música que estaba como la pandemia y todo eso estaba ahí guardado, pero yo pensaba que era guardado. Si no, no era guardado, sino que era el tiempo de Dios. Así mismo fue Moldéame, una canción que tenía ya casi un año de la, la canción de esta escrita. Y entonces se programó todo lo que fue el video, la grabación de la canción, se fue trabajando la verdad casi seis meses. El mismo tiempo que yo empecé mi, mi, mi EP, eh, ya tenía los temas, pero algunos no estaban grabados y otros sí. Entonces, en medida que iba atacando, iba haciendo los otros, iba todo. era Fue, la verdad, un proceso casi de seis meses. Buscar la ubicación, prepararnos. Y, y, y de verdad que fue de, de mucha bendición este tema Moldéame. Eh, los seis meses del, del, del video los guardé de último porque sentía que, que esta canción iba a tener mucha conexión con las personas. La verdad, hay muchas personas que están pasando por, por situaciones difíciles y escuchan este tema y dicen de verdad, ¿sabe qué? Voy a dejar que Dios me moldee, voy a dejar que Dios rompa ese hombre viejo y arme un nuevo hombre con una nueva mentalidad, como dice su palabra, para que traiga pensamientos de bien. Y ahí está el tema. La verdad que, que, que valió la pena la espera y ahí está el tema ahora con el apoyo de personas como tú, que me brindan esa puerta esa ventana para que no sea solamente en Panamá sino que internacionalmente el tema también sea escuchado amén porque el título moldeame moldeame como te digo moldéame es la palabra que, que, que Dios nos regala Dios él quisiera moldearnos a todos amén él nos dio el libre albedrío a cada uno cada uno es libre de decidir lo que quiere amén entonces cuando nosotros permitimos que Dios sea el que nos molde, que él sea el que nos arme, que él sea el que nos, construye, nos construya, ya es otra cosa, amén, porque nosotros le damos la autoridad a Dios, él es un caballero, el Espíritu Santo dice que es caballeroso, dice que él no hace nada que tú no quieras, que tú no le permitas, amén, entonces a utilizar la palabra moldeame, Tú estás autorizando a esa persona a que construya tu vida, a que te haga de nuevo, a que te forme, Como dice la palabra, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuevas criaturas somos. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces eso es lo que quiere el Señor, moldearnos para hacernos nuevos, para quebrar este jarrón viejo y formar uno de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Entonces qué hermoso es entender esta palabra moldea, me dice el Señor ya, ya, ya, es tiempo de que me arme de nuevo para ser una persona diferente Amén y coméntanos ¿Quiénes eh, colaboraron en la composición del tema? Bueno, la, la, la composición del tema, como te dije el, el coro parte del coro era de mi hermano El Tiempo, el poeta de Dios, ministro panameño ahorita un poquito, eh, no apartado de los caminos, sino de lo que es la música, eh, él, me, él me, me mandó un taratateo del coro, como te digo, hace años, ya fue como hace un año y seis meses, y yo le dije, wow, me gusta este coro, me gusta, y lo fuimos armando, armamos el coro, él tenía una letra, yo le dije, bueno, yo armo mi letra y armé yo la canción, después le dije, escucha ahora, y él dice, wow, esto está tremendo. Quedamos de que iba a ser un featuring entre los dos. Hasta en el, en el cover de mi EP salía él, salía Moldeame Nightblade, FT, él y el Poeta. Pero bueno, problemas personales, no pudo eh, eh, grabar y, y hacer la parte de él. Entonces él me dice, no, no puedo tratarte en tu álbum, así que utiliza el tema, sigue tú y, y la gloria sea para Dios. Y bueno, me tocó terminarla, escribí lo que él no tenía, Terminé la canción, la grabamos. Fue producida por Edida Produza, mi amito y mi hermano Eddie Sembrador. Eh, eh, el, el video fue sí. hecho por un Record. Eh, nosotros estamos trabajando ya en video. Yo mismo edito. Estoy en esto ya aprendiendo a editar, a hacer video. Sabes que el Señor te da la sabiduría y uno le toca aprender. Ahora en este tiempo de pandemia muchas cosas aprendieron. Así que empecé a incursionar en lo que es el video. El video fue... Grabado por mi hermano Eddie Fue el que me hizo las tomas y la edición Fue por mí en, en Con Blessing Record, que estamos ya Tenemos varios videos de verdad Que ya están rodando, la verdad que Dios Más bendecido con eso, aparte de, de, de, de cantarle Ahora también ya estamos editando videos Para la gloria de Dios, aprendiendo No somos profesionales, pero cuando Está el amor y el cariño Dios pone ese toque y las cosas salen Para bien Amén. ¿Hasta dónde pretendes llegar con ese tema? Moldéame, Naiba. Bueno, la verdad, si yo con mi fuerza quisiera llevarlo a algún lado, hasta aquí podría. Amén. Pero cuando tú das las cosas en la mano de Dios, yo las llevo donde él quiere. Y yo no tengo los límites de Dios. Los límites de Dios son infinitos. Amén. Así que él es el que va a llevar ese tema hasta donde él quiere. Yo solamente tengo que estar preparado. Para lo que el propósito que él tiene en mi vida, con lo que son eh, mis canciones, así que límite no tengo. Eh, la verdad, si fuera por mí, hasta aquí, porque los límites, tú sabes, nosotros los seres humanos son limitados, pero los de Dios son infinitos. Entonces, esto está en manos de Dios y él es el que va a llevar esta canción hasta donde él quiere. Amén. ¿Cuál es el mensaje que busca transmitir con tus canciones, Nadia? Bueno, el mensaje siempre, eh, eh, más que nada, tú ya me conoces, Jorge, tú sabes mis temas, yo soy bastante bíblico, mis canciones un 100% son palabra de Dios, mis canciones son totalmente eh, céntricas a la palabra, porque cuando nos llamamos ministros, tenemos que entender que ministro no es cantar lo que tú quieres y lo que a ti te parece, no, cuando somos ministro, tenemos que cantar lo que Dios quiere y lo que Dios dice en su palabra, porque nosotros legalmente somos como si fuéramos los levitas en este momento, transmitir esa palabra a través de los instrumentales su palabra, no nuestra idea, no es nuestro pensamiento, no es nuestra rima sino la rima de Dios en medio de la música, entonces yo con esto siempre este, trato, de, el mensaje es que la gente al escuchar la canción busca bíblicamente, es eh, verdad que él dice esto, verdad que esto está en la palabra, verdad vamos a buscar a ver y queda eso y de ahí las personas entonces empiezan a buscar la palabra de Dios. Si tú armas un salmo, si tú dices un versículo bíblico, hay, hay personas que se van a quedar con eso de tanto escuchar, dice yo voy a buscar si es verdad lo que dice ese versículo y qué hacen, ya ahí hay una semilla porque él abrió la palabra de Dios, buscó ese versículo y de ahí puede... Seguir en la lectura y se conecta entonces con Dios. Entonces, la idea es siempre transmitir la palabra de Dios porque hay algo muy importante. Cuando somos ministros, transmitimos la palabra, pero cuando somos artistas cristianos, transmitimos lo que nosotros queremos. Entonces, cuando nosotros somos ministros, tenemos algo y sabemos algo que está escrito en su palabra, que dice que cielo y tierra pasará más su palabra. no. Cuando tú cantas la palabra de Dios, ella va a prevalecer siempre. Amén. ¿Y cuál es la letra? ¿Cuál es la frase de la letra de la canción Moldéame con la que más te identifica? Cuando cuando yo le digo al Señor, Rómpeme es, es, es difícil. Rómpeme y hazme de nuevo. Es, eso eso es importante. Digo que eh, es una palabra que se escucha fuerte como grosera como brusca, rompe llame de nuevo, o sea, como tú le dices, rompe llame de nuevo, como que ya tú estás cansado de ese tú y quieres algo nuevo para tu vida, y yo le digo al Señor eso, rompe llame de nuevo, de nuevo me, me, me emocionaba bastante porque ya, hágalo, entonces creo que esa palabrita identifica mucho, como te dije antes, a muchos que están pasando procesos que dicen, señor, estoy cansado de vivir esta vida de, de droga o de alcohol o de prostitución o de tantas cosas que, que, que hay que están pasando en la vida de enfermedad, estoy cansado con esta enfermedad, estoy cansado con, con esta vida que llevo de, de, de pornografía o de india de tantas cosas entonces hay un momento que uno dice ya, hasta aquí, me cansé entonces de eso se trata esta canción. Amén ¿Cuál es el consejo que darías a los que inician el Ministerio Musical? Que mi consejo a todos Tanto jóvenes como los que estamos en este caminar De llamarnos ministros Que esto no es para nosotros La verdad este es un camino que es para Dios Cuando llam nos llamamos servidores la palabra servidor significa trabajador, significa esa persona que le va a colaborar a otro. ¿también? Entonces, cuando somos, nos llamamos servidores, ministros, tenemos que servirles a Dios, tenemos que saber de que esto es para Dios, no que aquí vas a tener una fama, no que aquí vas a tener más views, no que aquí vas a tener más seguidores, no que vas a tener mansiones, no que vas a tener carros, dinero, no. Dice la Biblia buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando tú le entregas esto a Dios, Dios hará. Tú a tu trabajo de cantarle a Dios, deja que Él te coloque. ¿A dónde él quiere colocarte? Porque nosotros tenemos sueños, claro, yo quisiera ir a Perú y, y, y cantar en un estadio de Perú o en un lugar en Perú que hayan 10.000, mil personas. ¡Wow! Eso es maravilloso. Que yo te diga que yo no quiero eso, es mentira. Pero este es un anhelo de mi corazón. Pero si yo se lo doy al Señor, el Señor sabe si yo estoy realmente preparado para llevarme a ese nivel. Entonces yo siempre procuro de tratar de, de estar bien ante Dios para que Él pueda colocarme donde yo estoy, estoy preparado para eso. Doy un ejemplo, cuando Dios no te va a regalar un carro si tú no tienes licencia ni sabes manejar. Para que Dios te dé un carro, tienes que primero agarrar un curso de manejo. Y cuando aprendiste a manejar, que te dan un certificado y te dan tu licencia, Dios dice, ya mi hijo tiene la licencia, ya puedo regalarle un carro. Pero Dios no te va a dar un carro, si no sabes nada, porque te van a estrellar, te van a buscar la muerte. Entonces Dios no quiere la muerte para ti. Es un ejemplo que te pongo. Entonces así es Dios en nuestra vida. Él quiere prepararnos para llevarnos a ese lugar que Él tiene para nosotros. Entonces yo le digo a los jóvenes, vean esto como un agradecimiento a Dios, hagan esto con amor a Dios. No hagan esto como que ustedes van a ser famosos o yo voy a ser un artista o voy a llegar a tener grandes cosas a través de esto. No, si vienen con ese pensamiento lastimosamente me toca decirte que no va por buen camino halo para Cristo, halo para Dios y Él te llevará donde Él quiere llevarte y donde Él quiere colocarte Amén acá tenemos a Pitos, dice MGM Audiovisual, el hermano Miguel dice excelente, bien dicho, Dios reto todas nuestras necesidades Amén el hermano Miguel está de MGM Audiovisual está comentando, está participando en la entrevista Gloria a Dios Ahora Nightblaze, ahí si no puedes cantar un pedacito de la canción Moldea Me sabes que siempre te saco un pedacito que cante. Sí, claro que sí Todo perdí cuando me aleje de ti Muera no feliz viviendo sin ti Todo perdí cuando me aleje de ti Todo perdí Ahora yo le digo al Señor, tómame tus brazos y ármame de nuevo. ¡Uh! Así que tú sabes, Maronito, que esto es algo que la música que tiene de fondo no me deja, me hace como un feedback, por eso que me enredé. <risa> la estoy oyendo acá. Ahora Vamos. sí, no tienes ahí, ahora sí, porque me, me llevaba me una podría... con la voz, que sea que tuviera un eco. Dice, Vamos. todo perdí. Cuando me alejé de ti, no era feliz viviendo sin ti. Todo perdí cuando me alejé de ti, no era feliz viviendo sin ti. Con manos vacías, estoy vengo aquí. Jesús, moldéame a mí. Con manos vacías, hoy vengo a ti, Jesús, mordéame a mí. Tómame en tus brazos y no me sueltes. Rómpeme, alfarero, mordéame. Tómame en tus brazos y no me sueltes. Rómpeme. Alfarero, moldeame. Todo perdí cuando me aleje de ti. Ya o sea, saben, no se alejen del Señor, porque si no hice que leo de Él, nada podemos hacer. Hay que estar siempre conectado con el Señor. Amén, naives. <risa> para ir dónde te podemos encontrar, en qué redes sociales, qué plataformas puedes escuchar tu EP que has hecho hasta el día de hoy bueno sí me pueden encontrar esto en, en las tiendas digitales están mis canciones pueden entrar como night bless en spotify amazon eh, en instagram en facebook en claro tv en todas las plataformas digitales estamos como night bless en facebook como night bless en twitter como night bless en instagram como night rayita abajo bless eh, en, en YouTube, en mi canal de YouTube, como Night Bless, ahí puedes encontrar el EP completo, los seis videos, porque cada tema tiene su video, son seis, seis videos que hay del, del EP Shekina, será de bendición. Puedes entrar, suscribirte, dejar tu comentario, decirme de qué país eres, de verdad que va a ser de gran bendición para mí. Así que, pues, mis mi redes todas son Night Bless, ahí me puedes encontrar y de verdad que sé que será de bendición como ha sido para mí en redes sociales estás como Naiveless amén para que todo el mundo lo vea redes sociales de Naiveless Naiveless ahí lo pueden seguir a Naiveless en todas las plataformas digitales Facebook Instagram sí. Twitter así que Naiveless Naiveless para finalizar un mensaje que nos puedes dar a todos los jóvenes eh, que van a ver esta entrevista ¿no? En tu zona de entrevista Un programa de testimonio, lanzamiento y música Así le puse el título Ya me quedo con ese programa Tremendo, tremendo, tremendo No sé si viste el audiovisual También, ¿no? Fue un poco sí. creativo con el audiovisual Y ahí falta ponerle un fondito Y todo, ¿no? así que Pero nosotros está, está, muy, está muy interesante La verdad que sí Excelente, excelente El señor siempre va dando ideas bueno, el mensaje que le puedo dar a, la, a, a todos, porque es para jóvenes, adultos, adultos mayores, como lo queramos poner. Eh, en estos tiempos, los tiempos cada vez están más difíciles, las cosas cada vez están más complicadas. Pero tenemos que saber algo que, que tenemos a un Dios, un Dios real, un Dios verdadero, que mandó a su Dios a morir por nosotros, a tener y saber y comprender el significado de la muerte en la cruz. La muerte en la cruz es nuestra salvación, la muerte en la cruz es nuestro cambio, la muerte en la cruz es esta, esta medicina que nos cura de cualquier enfermedad. Cuando colocamos a Dios de primero en todo, nuestra vida realmente va a cambiar de una forma increíble. No vamos a ser perfectos, pero en ese caminar Dios va a ir eh, reconstruyendo su vida, cambiando esas cosas que no son buenas ante sus ojos. Pero tenemos que darle esa oportunidad al Señor. El Señor no obliga a nadie. El Señor quiere llegar de una, man de una manera cordial a tu corazón, reestructurarlo, armarlo para hacerte un hombre de bien. Él quiere moldearte, como dice la canción. Deja que el Señor toque tu corazón. Conoce a Dios, que Dios no sea solamente eh, por decirte algo. Dios eh, es algo que me dijeron. No, no, no deja que no te quedes con eso o que Dios creó al mundo, o que Dios mandó a su hijo. No te quedes con eso. Conoce a Dios. Ten una intimidad con él. lee su palabra y él hará en tu vida eso que hizo con su pueblo, eso que hizo conmigo y eso que ha hecho con muchos. Cambiarnos, guiarnos para un camino correcto y nos lleva a un puerto seguro. Conoce al Señor, deja que él entra en tu corazón y él hará grandes cosas y grandes proezas en tu vida. Es lo que te puedo decir. Lejos de Dios, nada podemos hacer. Te invito a que de que él moldee tu vida. Te invito a que de que él entre en tu corazón y pueda reestructurarte y pueda cambiarte. Porque si lo hizo conmigo, igual lo puede hacer contigo. Así que dale esa oportunidad al Señor que él pueda limpiarte, reestructurarte y con su sangre poderosa, limpiarte de todo lo malo. Como dice un versículo que siempre llevo y siempre lo digo, uno Juan, uno nueve, si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Él quiere que tú te confieses ante él. Él quiere que tú lo ofrezcas tu corazón para él poder proceder y poder trabajar en tu vida. Así que ya sabes, busca al Señor que estás a tiempo. Busca al Señor para que tu vida sea cambiada y arrepiéntete, como decía Juan el Bautista, porque Cristo viene pronto. Aplausos a nuestro invitado Blaze en tu zona de entrevista. Así que Nightblaze, qué tremendo mensaje nos has dado. Y en verdad, gracias por tu tiempo. Sabes que Radio Renovado Propiste es tu casa. Cuando quieras, acá soltamos más EP. Más EP, soltamos si quieres. <risas> Así que... Sí, ya estamos trabajando, ya ya estamos trabajando, ya, ya están los, los instrumentales, ya estamos en el proceso escribiendo los próximos temas. Ahorita quiero darle un poco más de seguimiento al EP que la gente pueda disfrutarlo, eh, seguir escuchándolo, el tema moldéame mi, mi gente en moldéame. Perú, gracias, gracias por ese apoyo, yo sé que este tema van a llamar mucho a mi hermano Jorge, ¡Ey, come el tema Moldéame! que eso está tremendo! Y bueno, la gloria sea para Dios, y gracias por, por siempre tenerme las puertas abiertas, gracias por la oportunidad siempre de poder presentar lo que Dios nos da, dice que da por gracia lo que por gracia recibiste, y esa es la idea, ¿no? Poder llegar a, a diferentes lugares a través de la música. Amén, Naivele. Sí, Naivele, en verdad, tus temas son tremendos. Eh, has grabado varios, ¿no? Eh, señor, señor Israel, Jesús, ¿no? Eh, me, me gustó todas las canciones que has hecho, en verdad. Eh, ahí sí puedes cantar una cancecita recordando, ¿no? Las canciones que siempre... <risas> El señor Israel, ¿Cuál de ¿Cuál de tantas? ¿Cuál de tantas? Hay tantas canciones. <risa> ya tengo como, yo creo que ya tengo como cincuenta y tantas de canciones. Para la gloria de Dios, en poco tiempo tengo cinco años solamente en el Ministerio de la Música, ocho en los caminos, pero cinco realmente en lo que es la música. Los primeros años fueron de conocimiento, de aprendizaje. Y bueno, para la gloria de Dios ya tener esa cantidad de canciones. Por eso la gente me decía, ya es tiempo de que saques un EP, ya es tiempo de que hagas algo. Y bueno. Eh, salió la gloria de Dios, no es fácil Jorge, no es fácil sacar un EP, la verdad este eso lleva tiempo lo en los videos, la música las grabaciones todo, la verdad que es un proceso un trabajo que le doy gracias a Dios porque la mano de él estuvo allí y todo salió de acuerdo a como él lo tenía planificado así que no sé, tú me dirás tantas canciones eh, a ti te gusta mucho eh? Señor de Israel, creo que es, este. Está esta, es. tengo otra. Quiero escuchar tu voz y esta es. Señor de Israel, Señor de Israel. Quiero escuchar tu voz. Quiero sentir tu poder. Esa, ¿verdad? Jesucristo, Rey de Reyes. Señor de Israel, Gracias. Señor de Israel. Quiero escuchar tu voz. Quiero, Quiero sentir tu poder sentir tu poder jesucristo rey de reyes señor de israel señor de israel abre los cielos para que mi vida siga bendecida tomado de tu mano caminando yo prosiga y el espíritu santo es que me motiva Santo dios esa es mucha palabra de dios bastante biblia y bueno ya sabe la gente que está conectada puede entrar a mi canal de youtube y van a escuchar esto y mucho más en diferentes ritmos. Tú sabes, Jorge, que yo siempre trato de tener eh, ser versátil para que no a una sola audiencia, sino que todos puedan ser bendecidos con, con, con los temas, con las canciones. Hay en, en samba, hay, en, en soca, hay en afrobeat, hay en danzal, hay en romantic hay en adoración, hay en reggaetón, hay en trap, la verdad es que... Dios me ha dado esa versatilidad para poder. Y ahí está que somos pescadores de hombres, Jorge, y tenemos que buscar la manera de llegarle a las personas para que a través de la música este puedan conectarse y conocer un poquito más de Dios. Amén, Ayurés. Mira, eh, te, justo, justo en Radio Renovado por Cristo, el día de ayer, de ayer creo que hemos soltado un flyer, ¿no? En ah. apoyo a los ministerios que están iniciando, que están... Presentando su música, ¿no? Y justo acá tengo el flyer, ¿no? Que lo voy a presentar ahorita. Sí. Para que todo el mundo lo vea, ¿no? Esta es, es la presentación que, que vamos a hacer, ¿no? Ahora, para si tú eres adorador, ¿no? Es el apoyo al Ministerio Cristiano, recién comienza en tu ministerio. Si tú eres adorador, ¿no? Tienes una plataforma para hacerlo. Nosotros, como Ministerio Radial, te traemos esta súper noticia para poder impulsar tu música por radio y por nuestras redes sociales, como lo venimos haciendo. Así que ya saben, a todos los que son wow, adoradores un, un, aplauso, un aplauso, hay un aplauso para Rai Renovado por Cristo <risa> Excelente, excelente, es muy buena Muy buena iniciativa Te felicito Esta es la iniciativa que estamos haciendo Y yo sé que va a ser grande para todo el mundo y Amén, amén, para... amén Así que Naibles, un gusto Y nos vamos con tu video aquí, gracias Que Dios te bendiga y nos vamos con el video Preséntalo, mi hermano, para irnos ir, Y estar el bueno, así que ya saben, voy a presentarle este tema titulado Moldéame, que sé que va a ser de gran bendición como lo fue para ti, así que espero que lo disfrutes. Gózate porque dice que el gozo viene del Señor. Chequea esto, moldeame. Wow. Leearme. Señor, ame, de mí de ame, Señor, ame, a mí de a mí. de ame, Difícil del proceso <risa>